Próximo martes 20 de octubre, a partir de las 21 horas, tendremos un nuevo programa de Rojinero TV. Presentaremos el dossier de la revista Libre Pensamiento, en el que abordamos los aspectos libertarios incorporados a las sociedades actuales. ¿Cómo será el anarquismo del futuro? ¿Qué señas de identidad libertaria son identificables en los movimientos sociales? ¿En qué movimientos podemos detectar? El martes a las 21 horas, en el canal 33 de la TET de Madrid, o en nuestra web rojinerotv.org. Te esperamos.